En la siguiente historia hablaremos de un proyecto llamado Neurófilos, el cual ayuda a fortalecer las habilidades y las emociones de los estudiantes. Veamos la historia. A través de los años, las nuevas generaciones han transformado algunos hábitos de actividades de la vida cotidiana, como la forma de estudiar, laborar y entretenerse. Juan David Ducura y Natalia Becerra rememoraron cómo un proyecto extracurricular de la Institución Normal Superior Santiago de Cali en la jornada de bachillerato les ayudó a cambiar su forma de vivir, pensar y actuar. Yo tengo un hermano que es egresado y él estuvo en el proyecto Neurófilos. Entonces, durante ese trayecto, eh, yo antes no leía, ni hacía nada de eso. Simplemente me pasaba viendo videos en YouTube o jugando videojuegos. Entonces, un día mi hermano se acercó y me dijo, mira, tú que no lees y no haces nada, pues léete este libro. Se llama Nada y me leyó el primer capítulo, que era, eran tres renglones y ya, en fin. Yo... Pues bueno, vamos a ver, me lo leí y pues llegué yo a la mañana y pues yo ya llegué pues con el chip ya, dije bueno entremos y pues veamos que, que pues si eso que me cuenta mi hermano es tan cierto, o sea que es bien cool, bien chévere, que pues se pasa bien, que se lee y se aprende mucho. Ejemplo, ¿Pero tú construirías tu identidad alrededor de un que tú quieres llevar? Bueno, yo entré al proyecto hace dos años. Eh, un profesor de química se me acercó y me dijo, mira, existe en la institución este proyecto y ya desde esos años formo parte de este y he ido descubriendo todos los elementos y todas las partes que lo componen. Lo que es la TREC, que significa Terapia Racional Emotivo Conductual. En Neurófilos fortalecen áreas como la lectura, escritura, el pensamiento crítico, el manejo del escenario, entre otros temas. ¿Qué es lo que más me gusta de Neurófilos? <risa> es como complicado, pero no sé, es como un ambiente interesante, si ¿sí me entiende? El profesor hace un buen trabajo y a la hora de hablar, eh, digamos que está exponiendo un texto y entonces va punto por punto en plan, bueno, esto, esto, esto, esto y esto, y hace leer a los estudiantes con micrófono para que perdamos pues el, el, la timidez delante de un público y de esa forma pues Ir progresando. Luis Fernando Moreno, egresado del colegio, Natalia y Juan David, estudiantes activos, comentaron desde su perspectiva los beneficios que han adquirido al ser parte de este proyecto. Lo que todo muchacho de once se enfrenta, que es el examen saber, el ICFES, me ayudó demasiado porque los nervios nos comían a todos. Entonces nos hablaban mucho de que, bueno, pues tienes que estudiar, lo puedes repetir. Entonces ese pensamiento crítico al respecto me hizo cambiar mucho, me hizo ya manejar mis emociones. De alguna manera eh, tener un aprendizaje autónomo independientemente de la escolarización y de la academia. Imagínate donde tú fueras tu código? Y a ti nunca te dijeron no solo tu número de celular y ese fueras tú. Imagínate que te llamaran por, a por tu... Dulce, como sí, un a mí me sirvió mucho en lo que es el manejo sobre todo de la frustración, porque en especial en estas épocas de bachillerato, Estamos con este constante estrés de las tareas en el ámbito escolar, en el ámbito personal y estamos muy pendientes tanto de lo que nos sucede a nosotros como de lo que opinan los demás de nosotros y con la TREC aprendemos mucho a manejar estas emociones y estos pensamientos malsanos. Me ha ayudado a leer mejor, pues a concentrarme más. En... Hablar, yo suelo trabarme mucho, entonces hablar y leer en público también es importante. Pues tengo un diario donde escribo pues mis cosas, uh, intento ser coherente, hacer las cosas así, pues puntuales y utilizar esas palabras que desconocemos e intentar averiguarlas, ¿Sí ¿me entiende? Pues leer y, ah, ¿qué significa esto? Eh, ¿Qué es ataraxia? Ataraxia imperturbabilidad, ta, ta, ta, y e ir aprendiendo esas cosas. Luis Fernando Moreno es uno de los exitosos casos de los jóvenes que han hecho parte de Neurófilos. Actualmente está realizando su formación profesional. Neurófilos me enseñó a saber qué depende de mí y qué no. Entonces yo aplico mucho las enseñanzas de Neurófilos. En cuestión ya a la práctica me enfrento a unos niños, a unos estudiantes. Además con el proyecto de grado estoy aplicándolo mucho y dando como una propuesta pedagógica para las clases sin notas, aprendizaje autónomo, cómo los niños manejan las emociones, algo que puede que hoy en día esté teniendo como un nacimiento, pero que no se está aplicando lastima, lastimosamente en Colombia. Hoy por hoy, a Juan David, Natalia y Luis Fernando los une la pasión por la lectura y escritura, por eso cada viernes se encuentran para consolidar y aumentar su conocimiento. Andrés Cabal, uno de los creadores de Neurófilos, comentó por qué razón nace este proyecto. Realmente el proyecto fue una creación conjunta entre los estudiantes que se tomaron la normal en el año 2014 y ellos me, después de la toma de la normal me dijeron profe nos gustaría que nos enseñaras un poco de filosofía política en todos estos debates que tuvimos y defensa de nuestros derechos nos vimos muy cortos en argumentos, etcétera les dije haga, hagamos un grupo de estudio, entonces Neurón Filos nace como un grupo de estudio, donde los viernes empezamos a reunirnos a la una de la tarde con unos miembros de grado 11, entonces una de las cosas llamativas del proyecto que muy pocos padres al comienzo creían en ello era que los estudiantes se quedaran un viernes después de la jornada escolar a leer, a escribir, a pensar, y ellos hasta venían a ver, a ver si era verdad que los estudiantes estaban aquí en una biblioteca. El proyecto poco a poco eh, fue creciendo dado los intereses de los estudiantes y me di cuenta que era un muy buen laboratorio pedagógico para mí dado que yo he sido un crítico permanente de la pedagogía tradicional y considero que nuestra educación debe cambiar especialmente secundaria y que toda la materia debería relacionarse más con la vida de los estudiantes. Entonces desde allí Neurófilos empezó a tomar forma de tal manera que la filosofía que impartimos en Neurófilos es filosofía práctica, o sea, una filosofía que se relaciona con la vida, una filosofía que me ayude a ser feliz, es una cosa fundamental de Neurófilos, quitar ese mito de que el que filosofa está triste o que el filósofo es existencial y que toda forma de vivir Pensando es una forma de vivir sufriendo. Con los meses, este grupo de estudio optó por abanderar su misión en el nombre de este proyecto. El nombre Neurófilo surgió en una de esas reuniones, ya cuando vimos que había una frecuencia en las reuniones y había un grupo consolidado, un día dijimos, bueno, hoy nos vamos a dedicar a bautizar esto como un proyecto y empezamos a probar nombres y a mí se me ocurrió que como hablábamos tanto del cerebro ...utilizáramos neuro de neuronas y filos de filosofía... ...entonces creamos el nombre a partir de esas dos cosas... ...que tanto nos interesaban... ...que era el pensamiento y el cerebro y la filosofía... ...de ahí nació Neurofilos... ...desde el 2015 el proyecto quedó instaurado con mucha más fuerza... ...llegó un rector llamado Fernando Walter Martínez... ...que nos apoyó directamente... ...y el proyecto cada año ha tenido de 40 a 50 estudiantes... Eso quiere decir que por el proyecto han pasado más de 200 estudiantes y en este momento tenemos 45 estudiantes entre grados décimos, 11 y algunos de grado noveno. Neurófilos también cuenta con el acompañamiento de algunos docentes de las asignaturas de matemáticas y química, además del apoyo de la psicóloga especialista en TREC en el Instituto Albert Eli de Nueva York. Ya ahora tenemos, por ejemplo, un experimento del 2018 que es tener estudiantes de otras instituciones. Estamos trabajando con un estudiante del INEM, va a seguir un estudiante del Camacho, y estamos viendo cómo Neurófilos puede abrirse a otras instituciones educativas. Pero lo más interesante de Neurófilos, considero que es el tema de los egresados. Tenemos una red de egresados muy fuerte que pasa de más de 40 egresados activos que están en un grupo de WhatsApp de egresados y que cada que su horario de universidad les da la oportunidad Llegan a las sesiones, a veces hacen exposiciones de acuerdo a su especialidad. Neurófilos espera en un corto tiempo seguir vinculando nuevas instituciones caleñas para fortalecer en herramientas educativas a las nuevas generaciones. Hasta aquí llegó Cali Hoy Crónica, nos vemos la próxima semana con dos nuevas historias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cali y Crónicas, en Twitter como Cali Hoy Uno y en nuestro canal de YouTube como Sepa FCP. Cali y Crónicas, periodismo con sentido social.